Nice flex, se consume, le produciendo. dice así dice así, ok Licencia en arquitectura, en verso y partitura, la vida es muy dura, pero afronto con altura, suelto rimas, con el caño de dos balas, soy muy certero, apunto capo fuego, con el palo de bala Y por eso aplico, tengo firme todos los sentidos Específico cuando hablo y acoto todos los ritmos todo entusiasmado, copiando como ritmo. Piensa en esos gilebicos que lo hacen refluido Sigo en esto, soy muy listo mientras voy tomando vino. Cumple los deseos, soy el adipino. Listo, por eso despisto. Demuestro siempre estar listo. No se comparan con mi flow, que es demasiado lindo. Ah, por eso voy fluyendo mientras voy leyendo. Me transformo en leyenda mientras me voy yendo. Voy a mi tiempo, levanto mi templo con el cemento. Juego perfecto desde los cimientos. Construyo un imperio, distribuyo el juego. Soy pianista. No me pongo nervioso ni soy muy tembloroso. Mi rap es muy hermoso, hasta cuando sollozo. No copio mis rimas que me pongo receloso. En esto soy muy bueno, soy un filántropo. Por eso me acoplo mientras tiro un piropo. Meto rimones fijo mientras como guiso. Escuchando los ramones. Me relajo no me exijo te descoloco, me coloco y hago ciencia con demencia me destaco en pegar inercia todos me critican pero demuestro inteligencia y la incoherente coherencia de toda mi esencia tengo ojo de halcón porque soy certero mis rimas de flecha son el don de un arquero por eso soy profundo y a veces resiniestro con un flow remarabundo bajo el manto de un maestro dejo claro que no me vuelvo viejo yo me vuelvo bueno soy un vino añejo por eso con ritmo Siempre festejo, tengo mis razones para nadar entre los muertos Con esto me despido, pero no despisto Con flow pegadizo, mostré un estilo limpio Y lo dejo fijo, ante los ojos de Cristo Que esto que manejo, nunca se había visto, ya